¿Cómo están, hijos de la ñonga? Ojalá y estén bien, espero que les estén pasando muy bien con sus familias Y si están viendo este video, por favor, denle like, por favor Necesito comer, no necesito, todavía ni me pagan de aquí Pero bueno, este es mi primer video de colaboración con un canal... Se llama usted Platanito actualmente o, o la verdad es que no sé cómo se llama, creo que se llama El Chachay o algo así pero bueno, eh, nada más para advertirles que este video es una video colaboración con eh, este creador de contenido. Y disfruten. Ayuda a este cabrón, me tiene secuestrado, ya no aguanto estar aquí, por favor. Tengo 47 días sin comer ayuda. Voy a intentar ganquear a todas las líneas lo más que puedas. Entonces... Sí muy aburrido, dos minutos más tarde ¡A la verga me vale verga, perro! ¡Y cada tengo a tu puta verga, me vale verga, perro! ¡No manches, que es...! Oh, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvieron mis, ciento, mis 100 FPS, Ricky! ¡Volvieron! ¡Oh, my God! ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez y el primer... Dios mes, mío, se señor, se señor, no, no no ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Ahí está, vamos bien! Uy, el, el amumu ya se hizo cangrejo. El amumu va a estar por esta zona, ¿eh? Así que no, no juegues tan agresivo. Por eso se me vino muy acá el, el nariz Ajá. que tenía el lamumu. Ajá, Ricky, cuando veas que alguien... Cuando no tienes visión y veas que de repente se te rienta de la nada y de que lo van a gankear. A ver, le, le, le, le superas el nivel. Si le superas el nivel a tu enemigo, le, le haces ventaja. Así, Ricky, cuando esté farmeando de la nada, ¡pum! Lo atacas. ¡Pum! ¡Te ataco! Pero, o sea, le atacando, Ricky. Mamá lo atacaste una vez. <risa> voy para allá, voy a ganquearlo. Voy a ganquearlo. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy mencho, güey. Dale, Ricky, dale, dale. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Dale, Ricky, está ralentizado. Bueno, perdóname, bueno, pero perdóname, perdóname. Pero también, también ¡Uy, corre! ¡No, no, no! ¡Se muere! ¡No, no! ¡Pobre, pobre mí! Tú sigue farmeando. Que no no pierdas ese canon, ¿no? neta, aquí. ¿Otra vez vienes a chicar tú? ¿Qué? ¡Mami, espérate! te chingue! Te dejó muy bajo, ya... A ver, no baques, no baques. No baques, no baques. Espérate a que los minions se mueran. No, no, no vayas a los minions. Espérate a que vayan a tu torre. O sea, si ¿sí quieres farmir uno que otro. El, el, de todas formas, el amumu está acá abajo. ¡Ese canon! ¡Es el canon! ¡Oh, me lo llevé! ¡Yo, ¡Oh! Ya la maté, pero me morí yo también. Es que, como choca la área acá cuando te avienta su corazón nomás, te estuneo un montón de tiempo. No dejes perder esos. Uy, uy, Dale vale, eso, eso, eso, eso, eso. ¡No! ¡Eso! Así, ¡cállate! <risa> <risa> <risa> no mames, otra vez. <risa> Oye, ¿me ¿puedes decir cuánto lleva de forma? Es que no puedo ver porque si me distraigo. 61, un 61, me... 61. Sí, 61. Okay. Y el Darius lleva 53. No dejes que te ganen, fama. Dale, Ricky, dale, dale, dale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Ricky, buena! ¡Cabrón! ¡Bitch, you guessed it! ¡Huele a sexo! ¡No lo vamos a dejar! ¡Te crees, puentecito, Wallin! Pero yo ESTO más fuerte. Uy, uh, ya me querían matar, los cara de bola. Pero no sabían que yo soy heroico en Free Fire. No. ¿Qué ¿A cuánto se quedó? Eso... No sé, se curó un montón con su esa. Es que no, Ricky, no, no. Ledario se curó un montón con la, con la, con la Q. Si le da alguien con la Q, se cura. No, mátelo. Okay, ya, ya... Eso, eso, eso lo están ralentizando. Bueno. Okay, ah... Yo, yo ya no vuelvo a hacer eso. No, oh, es ya, yeah, yeah, yeah, yeah. Siempre cuando cometo un error lo vuelvo a hacer, por eso siempre pierdo. De lo... todas formas ya no tenías ignite, y y si tenías ignite lo matabas, ¿no? Sí. Lo debes de en el bajo. Oh, fuck. De todas formas no va, sí, sigue estando mal. Ah, es que se curó con el bebedor, yo creo que por eso. Ah, con razón. A ver, aprovecha con razón. que el, aprovecha que está muerto y toma la torre. Sí, sí, sí. Oye, ahora sí estamos coordinando bien, ¿eh? Pues es un arranque, ¿cómo no? Ay, pues obvio, sí, ¿eh? sí. Oye, Ricky, con este dragón eh, de químicos los los de los de estos vegetales des desaparecieron. Vamos, ah, Digo, los vegetales, las plantas, las plantitas, <risa> todo. <risa> todo esto desapareció. Ahí va, ahí va el Cilian y el Amumu. La ayuda de la jeans mejor. O sea, a ver, a ver, voy, voy, vamos para allá. Cuidado, eh, cuidado Ahí va Lari, Ari, va la Ari, va Lari, la va Lari. La la ya lo viene el mapita Viene el Darius detrás, mejor ya vámonos, vámonos ya Sí, sí, porque si ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Eso, eso, eso, eso ¡Corre, Tim! ¡Corre, Tim! ¡Corre! ¡Uy, no! ¡Lo aceleró! ¡Le dio esteroides! ¡Le dio esteroides al tío! ¡Dale, eh! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! ¡No, coño! Tos. ¡Oye oh, no muere! No, hombre, Ricky, amo este equipo. Amo este no, equipo, Ricky. No en cualquier lugar se toca este equipo. Oye, ese timo. Oye, ese gordo timo. Ah, es que.. <ríe> sí, sí, es que Ricky. Es que la skin, que es el skin de. <ríe> <ríe> <ríe> ¡No le mato. ¡Ah! no! ¡Ah! Uh, ¡Ay! ¿Y qué ¡No abandonó la esta! ¡No! ¡Fim! Hacer este video a mí mucho me llevó: grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio. De arriba y sonido importado en la serie, subirlo. Solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas con el humor que te he dado. Y la forma en que puedes tu agradecer el esfuerzo es darle manito arriba, no te pido más que eso.